Monta la coña, monta la rumba, ponte no! ¡Ah, reggaeton con mumba, mezcla la ¡Ah, un paso de ¡Ah, una mata, no! ¡Ah, y Así que montala, que las <muchas> nenas se bien así cala Sin cariño a la pista, ve rompela. Que después sin culito te quedarás. Dale, bebé, ven baile y goza, pendalo todo, prende todo. Sientes este ritmo que te provoca, te lleva al cielo y te vuelve loco. No te detengo. Monta la Pues sin culito te quedarás Dale bebé, ven baila y goza. Vendalo todo, prendete todo. Siente este ritmo que te provoca. Te lleva al cielo y te vuelve loco. No te detengas con la bien dura. Rompe la pista con tu locura. Tú estás bien buena, tú estás bien dura. Tú eres latina, dale sin no. ¡Ponta la coña! Fuimos para la rumba. Métele sandunga. Fuego, fuego, fuego. reggaetón con mumba. Métele de nuevo. Métele. Ven baile y goza, péndalo todo, prendete todo. Siente este ritmo que te provoca, te lleva al cielo y te vuelve loco, No te detengo ¡Ponta con... la coño! ¡Ponta la coño! ¡Montala, coño, Una matata, timón y pumba salta y rebota que el baestro tumba. Así que montala, que las nenas están bien así, calar, Sin cariño a la pista, ve, rompela Que después sin culito te quedarás Dale, bebé, ven, baile y goza Vengalo todo, prendete todo Siente este ritmo que te provoca Te lleva al cielo y te vuelve no. loco. No te detengas con la bien dura, rompe oh la vista con tu locura. Tú estás bien buena, tú bien dura. Ponte la coña. Oye, a la Ponte la coña, ponta la rumba, Ponte la baila reggaetón con mumba. Mezcla la y tira un paso de zumba. Una matate a trimón pumba. Salta y rebota que el beijo retumba. Que montala, que las nenas están bien así cala Sin cariño a la pista, ve, la Que después sin culito te quedarás. Dale, bebé, ven baile y goza, pendalo todo, prendete todo. Sientes este ritmo que te provoca, te lleva al cielo y te vuelve loco. No te detengo con la bien dura, rompe la vista con tu locura. Tú estás bien buena, tú estás bien dura. Tú eres la vida, sin cura la coño